Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno bros, bueno queridos y queridas amigas, suscriptores y suscriptoras Este video va a ser muy muy muy cortito Básicamente como están viendo aquí arriba, más o menos Sí, está por ahí, porque siempre me confundo eh, Bueno, la cuestión es que vamos a tener el placer de tener al señor Delro Para aquellos que no conozcan eh, quién es el señor Delro Bueno, él es el... Community Project Manager de World of Tanks en Europa, ¿bien? Entonces, es eh, un, grosso, un grosso total, un capo allá en Europe. Eh, así que... Nada, él escribió dos libros, que las portadas están justamente aquí atrás también, Otto Karius, eh, y Héroes Panzer, así que conoce mucho de lo que es historia, más que nada de la Segunda Guerra y... Y bueno, de eso justamente también se va a tratar un poco el directo que vamos a estar haciendo mañana viernes 3 de abril a las 11 de la mañana de Argentina. Más que nada este horario les explico por una diferencia horaria con España. Él tiene su trabajo dentro de Wargaming y, y bueno, obviamente luego después de que termina su jornada laboral como cualquier ser humano, eh, ya deja de, de este mundillo de, de WOT y demás y de la y de la historia, y de YouTube, y, y todo lo que tiene que ver con este mundo. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, eh, estoy muy muy feliz, muy orgulloso de mí mismo. La verdad que me doy un beso aquí, y otro beso aquí, porque... Bueno, estamos creciendo muchísimo, y eso es gracias a ustedes. Eh, por lo general no hago muchos videos así de agradecimiento, pero porque sé que hay gente muy insensible que no, no les interesa nada. Ustedes quieren el oro, quieren verme jugar, quieren verme sufrir... Y que les traiga noticias y eso es todo nah, mentira, mentira, saben que los quiero mucho En serio, de verdad estoy muy muy agradecido Porque el canal está creciendo a pasos agigantados Todos los días tenemos entre 10 y... O entre 5 y 20 suscriptores por día Así que estamos creciendo a pasos agigantados Y yo pensé que íbamos a estar un montón de tiempo más Para lograr los 5.000 suscriptores Recuerden, si no estás suscrito Recordá, suscríbete y si no trae algún compa, algún tanquista, algún comandante, algún eh, compañero de división de pelotón para que se sume al canal porque cuando lleguemos a los 5000 eh, la gente de Wargaming o la empresa Wargaming eh, nos, vas a estar, nos va a estar regalando cosillas para que... Sorteemos entre todos ustedes Y están muy muy buenas las cosas que eh, Hay para sortear chicos Así que apoyen el canal Denle power, yo de acá le meto toda la fuerza Toda la energía, hashtag quédate en casa eh, También quería decirles bueno algunas cositas Algunas recomendaciones con respecto A lo que tiene que ver con el Covid-19, con el coronavirus Es una enfermedad bastante bastante. Ustedes ya lo deben saber Pero bueno, más que nada que Al estar de este lado y haciendo videos, eh, en cierta forma tenemos una responsabilidad con la sociedad y, y bueno, a veces está bueno también tras transmitir obviamente tranquilidad, pero también siempre hay que tomar los recaudos necesarios sé que lo han dicho ya por todos lados, seguí las instrucciones que da tu gobierno local, si obviamente indican que haya cuarentena, por supuesto tenés que cumplirla, es una forma de cuidarte vos, es una forma de cuidar al que tenés al lado, a tus seres queridos Y a la humanidad completa, chicos Así que bueno, desde ese lugar Les pido que, como siempre Hashtag quédate en casa, hashtag conmigo Así que Bueno chicos, nada, la verdad que eso Quería en principio agradecerles Informarles esto, que mañana A las 11 de Argentina, después fíjense Sus horarios en sus respectivos países Y la manera en que van a ganar Voy a estar sorteando seguramente oro Va a ser bastante sencilla No creo que sea nada muy muy heavy, eh, seguramente haremos algunas que otras preguntitas tal vez de la segunda guerra si interactuando con ustedes, que ustedes también le puedan preguntar cosas a Delro eh, que tenga que ver con la segunda guerra, con Otto Carius. meterse de lleno en lo que son los Panzers y todas estas cuestiones de, de la historia que, como le decía él, estoy, digamos, no hice un estudio de campo, pero estoy seguro que aunque sea un 80% o tal vez un 90% de los que jugamos WOT eh, Estamos en mayor o menor medida O sea, interesados En lo que fue la historia de la segunda, la segunda Guerra Mundial Chicos, eso para mí es así Pero bueno, queridos No quiero estirarme más tampoco Como les dije, mañana a las 11 Vamos a estar sorteando Orito Así que si quieren Orito Quieren escuchar sobre la Segunda Guerra Quieren hacer preguntas sobre el what, Sobre lo que se viene, sobre lo que está Por qué esto, por qué lo otro Me gusta aquello, no me gusta aquello No hay ningún problema Para eso estamos aquí y eh, lo van a tener al Community Project Manager de Europa, de Europa del Oeste, podríamos decir, de España, más precisamente, aquí en nuestro canal. Es un gran logro para nosotros. Creo que mañana lo voy a confirmar con él, pero creo que es la primera vez que visita un canal hispano. No lo sé, creo que sí, pero eh, mañana se lo estaremos preguntando seguramente a él en vivo. Esto es todo live, sin delay, sin nada, chicos. Así que mañana a ganar horito y los quiero ahí prendidos a la pantalla. Que si ustedes tienen que levantarse temprano, va a las 11, de yo imagínense. Ya a las 8 arriba para empezar a preparar todo. Bueno, queridos, les mando un beso enorme y queridas también, por supuesto, cuídense. Los quiero mucho, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos mañana, viernes, a las 11 con el señor Delro. ¿Por dónde? Aquí, por este canal Hasta mañana, chau chau